Me bajan las ideas como un iluminado Me mira mal por el comportamiento descarado Van a ojear mi mano para ver si tengo tantos Jugando en mi bando Nadie de mi lado todavía Esperar un poco más Todo esto va a cambiar Ni te lo imaginas si saco uno mi camino tiene buen final Y si escribo anestesiado se potencia mucho más No le gusta mi manera desarreglada de vestir Me preocupa más un plan antes de partir Negado a salir, cambios en mi mente ¿Qué me vas a decir? Recipiente que me calma a forrir A la mañana moda horror porque sale de free Pregunté si estaba y por eso salí Entonces cómo puede ser que no pueda reír Salgo de de las malas y sin presumir saberes aprendidos para cuando vaya a morir maniobras peligrosas siempre salir flashes que me bajan del fin volgué de nuevo porque salen así es no es me pega re tranquilo elimino el estrés no sé cómo hacer nunca limitado pero puesto otra vez es y no es me pega re tranquilo elimino el estrés no sé cómo hacer Nunca limitado, pero, pero cuesta otra vez Y si dejo de ver Me buscarías ojos que me guíen a ser Todo lo que quiero y que vos no querés Pero me da igual Y si hoy me muero que valga la pena Y tenga algo que decir Que lo malo termine y que lo incierto no es el fin Puede todo, hoy no miro y sé qué decir. Pero primero, mejor lo que hemos. Sí, vivo la shit, sí. Siempre es así y en un plano elevado estando a mil. Descolocado de a ratos porque no sé qué decir. Se me pasa largo rato viendo que hay. En la heladera no hay nada de nada. Busco la moneda y hay paquetes para armar. Vivo colgado como zapatillas en cables de electricidad. We're <laughs> gonna